Hola qué tal gente en este video, tú vas a aprender cómo yo puedo hacer utilizar el cubo para pintar una imagen y también cómo puedo hacer un relleno de imagen lo que ustedes pueden ver aquí es que se utilizó esa imagen vino de esta manera miren la imagen no tenía ningún tipo de color. La imagen era blanco y negro. ¿ok? Entonces nosotros empezamos a colorear la imagen utilizando la herramienta del cubo. Y al final utilizamos una opción que es un relleno de una imagen. Si se fijan, el pantalón tiene una textura, pero esa textura no es un color. Esa textura es una imagen. Por eso lo llamamos relleno de imagen. Así que vamos a, a darle paso por paso ahora mismo que okay, el primer paso es que voy a ir a Google y voy a buscar una imagen, le voy a poner Mickey Mouse Paint y voy a tomar una imagen esta imagen mide 1020 píxeles por 1304 píxeles entonces le voy a dar clic derecho copiar dirección de la imagen vengo al programa y le voy a dar a cargar URL y ahí voy a copiar control V o, o clic derecho pegar entonces le voy a cargar. Miren cómo me carga la imagen. Entonces yo voy a hacer una copia. En caso de que me equivoque, siempre es bueno y recomendable hacer una copia. Entonces, clic derecho, copiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a, primero a pintar los zapatos de amarillo. Para eso voy a hacer una capa nueva. Nueva capa. Y le vamos a poner un nombre. Vamos a ponerle zapatos amarillos ok entonces con la herramienta de la varita mágica yo voy a seleccionar los zapatos y voy a presionar el shift en mi teclado para poder seguir seleccionando con shift presionado voy a seleccionar todas las porciones entonces con la herramienta del cubo que es esta que está aquí que dice rellenar ok yo voy a pintar de amarillo, pero yo necesito de estos dos colores. Aquí yo tengo el color azul. Yo tengo que poner un color amarillo. Le doy doble clic y selecciono un color amarillo. ¿Ok? Entonces. Miren ahí donde yo tengo ahora el color amarillo. Quiere decir que cuando yo presione encima de mi selección. Me va a pintar el color amarillo también. Entonces control D o simplemente le vamos a dar a deseleccionar. Ahora vamos a seguir con el pantalón y vamos a hacer una capa nueva, nueva capa y vamos a ponerle pantalón rojo. Entonces ahora yo voy a con la herramienta varita mágica, voy a seleccionar, le doy a Shift para seleccionar la parte de abajo y con el cubo debo primero poner el color rojo porque el cubo, me va a pintar del, la, del círculo que esté encima, ¿verdad? Entonces voy a poner un rojo ahí. Ahora cuando yo doy clic encima de mi selección, con el cubo, presiono el cubo, rellenar. Miren ahí donde me pinta, del color que yo tengo aquí en la paleta. Entonces control D o simplemente deseleccionar. Si yo quiero tener otro color de pantalón, vamos a hacer una capa nueva. Y le vamos a dar clic Derecho y le vamos a poner Pantalón Azul, ¿ok? Hago el mismo proceso, con mi capa seleccionada le doy a la varita mágica, selecciono el pantalón, le doy Shift, selecciono aquí, selecciono aquí. Entonces con el cubo vamos a cambiar el color ahora aquí y vamos a buscar un azul. entonces selecciono el cubo y cuando dé un clic en mi selección se va a poner ese color que yo acabo de insertar miren ahí control D para deseleccionar de manera que si yo ahora quiero ir probando el color rojo o el azul miren rojo o el azul entonces nos vamos a quedar con el azul entonces ahora yo quiero hacer lo que, nos, lo que se llama un relleno de imagen ¿ok? Entonces vamos a buscar una textura Camuflajeada O perdón Vamos a buscar una textura Jean que es mejor Y vamos a seleccionar cualquiera de esas Vamos a seleccionar Vamos a seleccionar, vamos a seleccionar La primera imagen Clic derecho Copiar dirección de la imagen Capa Añadir URL como capa Entonces la voy a pegar aquí Entonces es importante que la imagen tenga por lo menos el tamaño de la figura. Está bien. Entonces lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Le voy a quitar la visibilidad a la textura. Voy a ponerle un nombre. Y le voy a poner textura relleno. Textura jean relleno. No es obligado a poner el nombre, pero es recomendable para que unos para no perdernos. Le voy a, quitar, la voy a quitar la visibilidad. Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a con mi varita mágica, voy a seleccionar de nuevo el pantalón. Debo primero ir a la imagen, ¿verdad? Miren aquí, me voy a la imagen, con mi varita mágica selecciono. Y lo que vamos a hacer ahora es que el pantalón va a tener un relleno de esa imagen o la textura jean que acabamos de introducir. Luego que seleccionamos, debemos darle clic derecho invertir selección. La inversión de la selección lo que significa es que va a seleccionar todo lo que tú acabas de hacer, lo contrario de todo lo que tú has seleccionado. O sea, al invertir, ahora mismo está invertido, ahora mismo está seleccionado el pantalón. Cuando le doy a invertir, va a seleccionar todo lo que no sea el pantalón. Miren cómo aparecen en los bordes. Entonces ahora yo voy a ir a mi textura. La voy a abrir. Y voy a tratar de borrar. Ok. Con la borra voy a poner un pincel grande. Por lo menos de 300, 400. Y yo lo que voy a hacer es que voy a borrar. Pero como lo, lo que está seleccionado es la capa. Él solamente va a borrar esa, capa, esa textura. Pero no va a borrar la forma del pantalón. Por eso hicimos el truco de invertir la selección. ¿Ok? Entonces, clic derecho. Ahora le vamos a dar a seleccionar, deseleccionar. Y miren ahí, entonces yo puedo ver mi imagen desde diferentes puntos de vista, con la textura, con el color azul, con el color rojo, y así sucesivamente. Nada, espero que este video les sirva de ayuda. No olviden suscribirse, darle a like y nos vemos en el próximo video.